Vivimos el pasado sábado 20 de enero del 2018 en nuestro tercer Festival de la Hermandad y Feria de Talentos en la Concha Acústica del Parque La Loma. Iniciando el festival con unas palabras de la jefa del Grupo 1 de Tepic, Mari Carmen Navarro. Scouts se conocieron, scouts se enamoraron, como scouts unieron sus vidas, y como Strauss partieron juntos al campo de reposo y de la lucha en la barra artística. Nos sorprendió el talento de los chicos de los grupos Scout 7, 5 y 1 en baile, canto, trucos de magia matemática, experimentos científicos, cosplay, guitarra, danza regional, entre otros. También tuvimos de invitados especiales en el escenario al Grupo y Capoeira. Jimena Álvarez y Cristian González. Cintia Morado. Bueno, a... Y cerrando el evento el grupo Entre Calles. Se lucieron los equipos participantes en el concurso de cocina de campamento dirigido por el chef Joan. Fueron cuatro equipos divididos en dos categorías. El primer lugar para manada fue para el grupo 5. Y el primer lugar para tropa fue para el grupo 1. Contamos también con talleres que amigos, padres de familia y scout impartieron. Sebastián, del grupo 1, Esteban del Grupo 5, César Eduardo, Grupo 5, Karen Manso Plasencia del Grupo 5, impartieron el taller de ajedrez. Shio López impartió el taller contrafácticos. Pedro K. Taller Experimental de Pintura. Ulises Arabia, Taller Plantas Vivas, América, Taller fanzin Ana Figueroa, Taller de Poemarios en Acordeón, Levetrixe, Taller de Cines Móviles, Yanel Ramírez, Taller de Marcos Creativos, Irma Telles, Taller de Pintura de Sueños, Antonieta Vimbela, Taller Escribiendo con el alma. Oyuki Aider Mosillo Reyes, Sergio Enrique Yarza Acuña, Juan Salvador Palacios Fonseca y Marta Alicia Fernández López impartieron los talleres de origami, juegos matemáticos y telescopios. Y claro, sin olvidar el taller de triciclo gráfico de Saúl Tortolero y Ale Blanes. Fue un excelente ambiente para recordar a nuestros amigos Jazmín y Alex. Muchas gracias Provincia Nayarit Scout de México por su respaldo, al igual que a los hermanos de los Grupos 5 y 7 de Tepic, por su entusiasmo y compañía. Gracias papás por su decidido apoyo, amigos, muchas gracias. Agradecemos también a la Secretaría de Educación Pública y al DIF Estatal por las facilidades otorgadas junto con sus equipos operativos. Al Presidente Municipal de Tepic Javier Castellón, a Chuck Jumping Park, al Mar Alimentos Naturales, Happy Green Day Sals Inbox. Muchas gracias por su generosidad. Nos vemos de nuevo en el Festival de la Hermandad y Feria de Talentos 2019.